The Global Users and Copernicus Climate Change Service made showcases that serve as inspirational examples on using global climate data. Here is food security and agriculture in the Andes. Soy Juan José Nieto del Cifeno. Estamos trabajando con agricultores y autoridades locales en los sectores de seguridad alimentaria y agricultura. Necesitábamos información sobre el clima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 Utilizamos el Servicio de Impactos Globales C3S, para evaluar cómo la variabilidad climática y el cambio climático pueden afectar el crecimiento y la producción de cultivos en cuencas piloto en los Andes. Me gustaría saber cómo será la temporada de lluvias, lo mismo que el año pasado y cuándo va a comenzar a llover. La información del C3S y el CIFEN nos ayudó a responder esas preguntas. Usamos pronósticos estacionales retrospectivos de precipitación y un modelo estadístico para reducir la escala y convertir los resultados categóricos tradicionales en información más simple. Los datos del CITRIES ayudaron a crear conciencia en las comunidades sobre los cambios recientes en el patrón climático y cómo la variabilidad del clima y los eventos extremos están causando más impactos ahora que en el pasado. Ahora los agricultores y las autoridades de Chinchiná y Jubones pueden usar información sobre pronósticos estacionales y cambio climático, lo cual es bueno porque entienden que los impactos climáticos son causados por una combinación de eventos extremos más frecuentes y la vulnerabilidad. For more information, please visit the webpage where you can be inspired by other showcases, explore and download climate impact indicators and seasonal forecasts, and learn how to use and interpret the data. Thank you for watching.